Estoy aprendiendo a usar máquinas que sé que están condenadas a dejar de funcionar, o sea que ya no, que no responden a un, a un paradigma productivo, ¿no? Mientras estaba esta va subiendo, aquella va bajando. Esto es para darle más o menos velocidad. Tira o aleja el motor. Me pareció interesante la interfase de, de, de una Pidar que el trabajo, para tratar de reconfigurar esa noción de es sago, no tecnológico, también se puede convertir en un medio de eh, trabajo con máquinas, pero también trabajo con la palabra de propaganda, entonces tampoco que la parte de la técnica eh, no haga que uno se olvide de esa, de esa otra parte ¿no? La performance 25 de noviembre, 24 horas de impresión y lo que sentí ese día hacer... Tiene algo que ver con la transmisión, ¿no? Por eso me parece interesante que también sea en la radio.